Hola, buscadores. Vamos a hacer ahora la meditación de Piscis. En la era de Piscis, el ser humano se entregó al mundo interior y al misticismo. Pero en la era de Acuario debemos aprender a vivir y pensar simultáneamente en ambos mundos. eso ya lo explicamos en el, en el mes anterior, en el signo de Piscis, de, Aria, de Acuario. perdón. Y en la era de Piscis... La humanidad aprendió a tener ideales, a desarrollar la devoción por el ideal. De ahí nacieron todas las religiones. De hecho, la mayoría de las religiones, por no decir todas, las que conocemos en la actualidad, aparecieron dentro de la época de Pistis, de la era de Pistis. Unos años antes o todas dentro ya de la energía de Pistis. Porque esa energía es la que permite la religión, precisamente, el idealismo. Antiguamente no digo que no hubiera personas en concreto que pudieran tener ideales, claro que sí, pero la humanidad en general no, no se movía por ideales. Pero fijaos que lo que conocemos de nuestra historia, reciente hasta cierto punto, pues conocemos que casi todo lo que se ha hecho desde hace ya mucho tiempo, bueno y malo, ¿no? importante, tiene que ver con algún ideal, ideal patriótico, Ideal de nación, ideal religioso, ideal político, ideal, ideales, ideales. Antiguamente no ocurría eso. Estaba en la, en la época o era de Aries, la anterior a la de Piscis, era mucho más, uh, mi ideal soy yo, y punto. Era mucho más centrado en la persona. Bien, esto lo aprendimos. Lo aprendimos durante la época de Piscis, la era de Piscis. Ahora, independientemente de la era en la que nos encontremos, la energía de Piscis. ¿no? Tiene que ver con el sexto rayo de devoción e idealismo. El signo de Piscis es de tipo emocional. Es capaz de captar los más tenues matices de los sentimientos, las más sutiles emociones internas. Es muy sensitivo, muy sensible. Piscis es el signo de la devoción y la entrega. A todos los niveles, hasta los más profundos. Como consecuencia de esto, las personas Piscis tienden a identificarse con lo que aman. Esta identificación puede ser tan grande que incluso llegan a perderse en medio de ese amor devoto. Y entonces, con una entrega que roza la sumisión, hacen lo que sea por la persona amada. El, lo, más, lo más fuerte o potente del cristianismo, sobre todo cuando empezó, era precisamente los mártires. La gente que daba su vida por defender su idealismo, su religión. Desde luego, actualmente ya no se hace eso, no hace falta. Pero lo más parecido a eso es lo que, lo que se dice sobre la, las personas enamoradas, que tienen devoción hacia alguien y son capaces de hacer cualquier cosa. Hasta cosas que no deberían hacerse, eso lo hemos visto. En Pistis, la capacidad de entrega, de este signo, nos puede ayudar a identificarnos con nuestro ser interior, la devoción a nuestra alma. Esto es lo que puede ir muy bien uh, en el camino espiritual. Evidentemente, todo signo sabéis que tiene su parte negativa, o podemos usarlo negativamente, mejor dicho, y su parte positiva, que es cuando lo usamos correctamente. Esta capacidad de piscis, podemos usarla, como he dicho, de manera de entrega a, a alguien, el amor, por ejemplo, aunque sea un criminal un asesino y que te lleve por mal camino y que llevéis a hacer esas historias de parejas enamoradas que acaban mal porque uno sigue al otro etcétera, eh, evidentemente no esto es la parte negativa mal usada pero la parte positiva es la que nos puede llevar a ser uno con la fuente, con Dios con la fuente divina, de donde procedemos en algún momento salimos de Dios y volveremos a Dios esta energía del volver es la que nos permitirá Piscis, precisamente. Es una fuerza de proyección que nos proporciona un camino de conexión hacia arriba, pero el hacia arriba nos los induce a error, a pensar equivocadamente como si estuviera algo arriba. En las dimensiones interiores nosotros las dibujamos o representamos como si estuvieran arriba, pero es para entenderlo, eh, o para entender un poco con la mente. En realidad está en el interior. Por eso también se le llama el ser interior, nuestra parte interna. Y eso es el acceso al mundo trascendental. Eso es lo que nos permite Pistis. Imaginaros qué energía más potente. De esta forma, con Pistis, al contactar con nuestro interior, podemos contactar con eso que todos buscamos y necesitamos para poder realizar una tarea efectiva en el mundo. Cuando estamos hablando de camino espiritual, evidentemente. Para hacer una tarea efectiva en una gran multinacional, no necesariamente necesitamos eso. ¿vale? Es como podéis imaginar. Pero el camino en el hacia el interior nos pone en contacto con el propósito existencial más elevado. Mucho más elevado del que teníamos cuando solo mirábamos hacia el exterior. Y la más pequeña muestra de esta entrega o capacidad de entrega ya es una contribución al plan de evolución. Ese plan que conduce a toda la vida de este planeta hacia la perfección, que llegará en su tiempo, evidentemente, a través de la verdadera entrega a ese propósito superior, nuestra pequeña voluntad personal, se une con la voluntad divina. Y como resultado, las fuerzas idealistas e inspiradoras que tiene nuestra visión interna nos guían y nos dan alas. Podemos conseguir lo que queramos. Pero fijaos que no se trata de conseguir lo que queramos, tal como se dice en, en bueno en los vídeos de crecimiento personal, de tú puedes conseguirlo, puedes tener dinero, puedes tener un Cadillac, etcétera No, evidentemente. Estamos hablando de una misión espiritual. Con Piscis no entramos en lo material. El signo de Piscis... Sí que hay personas Pisces materialistas, claro, como todo, como en todos los signos, pero eh, son los menos. ¿eh? La energía de Pisces siempre es de emocional para arriba. Y para arriba se refiere a lo más elevado como podría ser el alma o la, la búsqueda espiritual profunda. Una cosa que Pisces anhela siempre es sentirse en paz. Es como estoy anhelando sen sentirme en paz, tranquilidad necesito encontrarme en un país en que todos hablemos el mismo idioma. Ese país divino, el país natal, ¿de donde venimos? El país de las almas, o el reino de las almas, o la dimensión de, de las almas, si quieres decirlo así. Por eso, con Piscis, a veces, surge el deseo de abandonar el mundo físico. no No es exactamente ideas de suicidio... Pero sí ganas de huir de este mundo, el mundo físico donde nos encontramos, porque evidentemente no se parece en nada a esa idea cósmica que el Piscis tiene totalmente enraizada en sí misma. Pero al mismo tiempo de que a veces se, aband se quiere abandonar el mundo físico, también hay dentro de Piscis las fuerzas ocultas de una nueva vida para poder empezar de nuevo. Mm. Después de haber llegado, de haber vuelto al hogar del Padre, sabemos todos internamente que nos fuimos del hogar del Padre, nos fuimos de Dios, de la fusión con Dios y debemos volver a Él. El lugar donde empezó nuestro viaje es Dios, a través de la vida. Y pasando por la muerte y diferentes vidas, al, al final volvemos a ese signo. A ese, perdón, a ese sitio, a ese lugar, esa fusión con Dios. Por eso en Piscis es donde la vida y la muerte se unen, el comienzo y el fin. En realidad es como la serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? De que están unidos el auroborus, que le llaman, que es la, bueno, el círculo sin fin. Donde la vida y la muerte se unen. Es, todo eso es Piscis. Fijaos que es complejo, ¿verdad? Pero muy interesante. Y es el último signo, porque luego ya empezamos un nuevo ciclo con Aries. Como siempre, los regentes, los planetas que gobiernan o le dan su energía a Piscis, son los regentes exotéricos, los normales, son Neptuno y Júpiter. Neptuno le da la facilidad para conectar con lo sutil, con lo espiritual, con el alma. Pero cuidado, también con la fantasía y la imaginación astral. Que eso nos bloquea el avance espiritual no la fantasía fantasear en sí mismo no nos bloquea eh, la imaginación astral es muy fácil que nos bloquee sí porque todo lo que tenga que ver con contacto con el mundo astral lo que hacen normalmente es contactar con egrégoras con falsas imágenes con bueno, con todo lo negativo que hay por ahí y fácilmente y eso nos bloquea nos queda bueno no avanzamos espiritualmente mientras estamos perdiendo el tiempo con eso y además el Júpiter le da la necesidad de disfrutar ayudando a los demás. O sea, que el Piscis, como podéis ver, no suele ser una persona negativa, ¿verdad? Pero puede serlo cuando se deja bloquear, ¿vale? O cuando entra en las ganas de irse de este mundo. Entonces aparece la evasión, de muchas maneras, con las drogas, con cualquier cosa, ¿no? Pero cuando suelta la parte positiva es un signo, bueno espiritualmente el más avanzado, realmente es así, pero cuando entramos ya en el camino espiritual, hay otro regente, otro planeta que influencia a Piscis, este solo empieza a hacer efecto cuando la persona está en un camino, empieza a hacer efecto en el camino de crecimiento personal y su verdadero efecto se nota cuando ya estás en un camino espiritual y ese planeta es Plutón, Plutón el transformador, el que transforma de hecho, es el alquimista el que transforma el plomo en oro. De ahí que en la, fase, en la fase inicial de la evolución, Piscis diga, yo no soy nada, solo soy, en tanto me entrego a mi ideal. Esa es la energía del Plutón, perdón, del Piscis, uh, normal, digamos. Pero en el camino espiritual, cuando alguien habla a través de Piscis, es Plutón. Y entonces la frase dice algo más complejo. Abandono el hogar del Padre y al regresar salvo. Abandono el hogar del Padre y al regresar salvo. Os traduzco esa frase mantra para Piscis espiritual. Esta frase indica que Piscis llega hasta lo más profundo y más elevado, la fusión mística con Dios. Y de manera parecida a Capricornio, si lo recordáis, que baja de la cima la que ha llevado vale para Llegar para ayudar a los que están abajo. Pistis abandona el hogar del padre. Esa fusión, ese nirvana. es Estar en paz, estar en el cielo, ¿verdad? Pero lo abandona, lo deja. ¿Para qué? Para regresar al mundo material, donde están sus hermanos. Y al regresar, su energía es la que salva. En el sentido esotérico, en el espiritual. ¿no? La que nos permite a los demás... Salvarnos, o sea, subir, dejar eh, las ataduras y los apegos materiales para llegar, como Él llegó, como ese Piscis llegó, a arriba de todo, a la fusión con Dios. Eso es salvarse, esotéricamente hablando. En esta meditación vamos a actualizar en nosotros ese Piscis para ir subiéndolo de nivel en nuestro interior. Reflexionaremos un poco sobre ese mantra, abandono el hogar del padre y al regresar salvo, para absorber claramente sus significados, o más claramente posible, e incorporarlos como meta u objetivo a conseguir. Y finalmente enviaremos la luz que habremos aumentado en nosotros hacia el mundo, hacia la humanidad, a fin de que también toda la humanidad pueda aprovechar esa energía y esa claridad que tanta falta hace para equilibrar el avance humano. La irradiaremos a través de nuestra aura mediante la visualización de esa energía entrando en la red energética que une a todos, a todos y cada uno de los seres humanos de la Tierra. De hecho, esto es lo que estamos haciendo con la energía de cada signo en cada mes de los que estamos haciendo esta meditación. Vamos a empezar ahora esta meditación sobre Piscis. Y como siempre hago, antes quiero comentar que si alguien no ha meditado nunca, es la primera vez que lo hace, o no lo ha hecho con una meditación guiada con visualización, que es lo que haremos. Que no se preocupe, simplemente que se concentre en seguir los pasos que yo iré indicando. Veréis que es fácil y que cualquier persona puede entrar en un estado meditativo, más o menos profundo, pero algo sí, y aprovechar esa visualización simplemente siguiendo mi voz. Los que ya tenéis práctica en meditar, evidentemente lo tendréis un poco más fácil. Pero lo mismo os digo, seguid mis indicaciones y dejaros llevar si queréis conseguir el máximo provecho de este tipo de meditación. Vamos pues a... La meditación en sí misma, en primer lugar, busca una postura cómoda, cierra tus ojos, relaja tus párpados, toma ahora una respiración profunda y lenta. Y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número 3 tres, tres veces. Toma otra respiración profunda y lenta. Y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número 2 tres veces. Toma otra respiración profunda y lenta, y al exhalar visualiza y repite mentalmente el número uno tres veces. Ya te encuentras ahora en un estado de relajación más profundo. Para ayudarte a entrar en un estado de relajación más profundo todavía, voy a contar lentamente del 10 al 1, y a medida que yo vaya descendiendo la cuenta, tú irás entrando en un estado de relajación cada vez más y más profundo. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ya te encuentras ahora en un estado de relajación más profundo. Mucho más profundo que antes. Para ayudarte a entrar en un estado de relajación todavía más profundo. Voy a contar del 3 al 1. Y a la cuenta del 1, tú te proyectarás mentalmente a tu lugar ideal de descanso. Entonces dejaré de hablar por unos momentos para que puedas relajarte mejor, imaginándote que te encuentras en tu lugar ideal de descanso. 3, 2, uno. Proyectate mentalmente a tu lugar ideal de descanso hasta que escuches mi voz de nuevo. Relájate bien. Concéntrate ahora en tu cuerpo, tu cuerpo físico. Obsérvalo, siéntelo. ¿Lo notas? Probablemente notas alguna parte de tu cuerpo muy relajada, como dormida. Es posible que notes alguna otra parte con alguna tensión alguna molestia. Pero fíjate que tú lo estás observando. Y te das cuenta de que tu cuerpo ha ido cambiando mucho a lo largo de toda la vida. Has ido creciendo, a veces engorda, a veces adelgaza, a veces está sano, a veces enfermo. Pero por mucho que cambie, tú tu conciencia siempre eres tú. Tú no cambias. Tú estás ahí siempre, aparte de tu cuerpo, porque tú no eres tu cuerpo. Tú eres algo más. Tú tienes un cuerpo, pero eres alguien aparte, el observador, el alma. Sube tu conciencia hasta tu plexo solar. Concéntrate en tus emociones. Siéntelas. Nota las emociones que estás sintiendo ahora mismo. Y fíjate cómo cambian. De hecho, tus emociones cambian constantemente. Quizás ahora estás sereno y calmado y hace un rato estabas nervioso o enfadado o alegre o triste cada día puedes cambiar unas cuantas veces de estado emocional. Tus emociones cambian constantemente. Y ahora puedes comprender fácilmente que tú, tu conciencia, no eres tus emociones. Tú eres alguien que tiene emociones, pero no eres tus emociones. Tú eres algo más. Tú eres quien observa las emociones, el observador, el alma. Sube tu conciencia hasta tu cerebro y concéntrate en tus pensamientos. Fíjate en ellos. Notas cómo en tu mente los pensamientos no paran de circular. Ahora piensas esto, ahora lo otro... Tus pensamientos cambian incluso más rápido que tus emociones. Y ahora puedes darte cuenta plenamente de que tú tienes pensamientos, pero tú no eres tus pensamientos. Tú eres algo más. y en los observa? El observador, el alma. Sube tu conciencia más arriba de tu cabeza. Imagínate que encima de tu cabeza hay una esfera blanca, muy luminosa, brillante, como un sol blanco. Es la representación simbólica de tu alma, de tu verdadero yo, de tu conciencia. ¿Quién eres tú de verdad? El observador. El alma. Imagínate que tu conciencia, tú, entras en esa esfera luminosa y te fundes en ella, con ella. Ahora solo ves luz blanca. A tu alrededor sientes luz blanca. Ahora eres luz. Eres el observador. El alma siente esa sensación de luz, de serenidad, de paz, de amor, de calma. Tú eres el alma, tu conciencia, y estás observando el mundo y tu entorno desde el elevado punto de vista del alma. Siéntelo unos instantes. Y desde este punto tan elevado de conciencia, vamos a imaginar la visualización sobre Piscis. Escucha, piensa, imagina y reflexiona. Tengo tiempo. Una cantidad infinita de tiempo. Nada me apremia. El tiempo está parado. Me entrego totalmente a este silencio que me conecta con la eternidad. Con todos mis sentidos, escucho en mi interior y percibo lo que se anuncia y quiere crecer. Dentro de mí. De repente veo ante mí un sendero largo estrecho y oscuro. A lo lejos brilla una luz y reconozco una forma luminosa que me hace señas, me atrae. Lo dejo todo y avanzo lentamente por este sendero, hacia esa forma. Cuando voy acercándome, ella se acerca a mí y me llama por mi nombre, lo cual me hace conmover. Siento una emoción profunda al oír mi nombre, de ese ser, nos encontramos, nos miramos a los ojos y se, pro se produce un profundo reconocimiento mutuo. Después pone un brazo sobre mi hombro y me dice... Has llegado a la meta. Ven, sígueme. Juntos caminamos hacia la luz. te encuentras en medio de esta luz. Todo paz, armonía, serenidad, quietud. Y ahora medita sobre el pensamiento semilla. Abandono el hogar del padre y al regresar, salvo. Y ahora, ¿te imaginas que todos los que estamos meditando en estos momentos, en cualquier lugar del mundo, y en otros momentos, pero con esta misma intención, estamos unidos entre nosotros, formando una gran esfera de luz brillante que capta, la energía cósmica de Piscis, y ahora nos dirigimos hacia la humanidad y dejamos que esa corriente de energía vital de luz, amor, voluntad creativa, fluya y se expanda hacia la conciencia de la humanidad. Nos imaginamos que estas energías son absorbidas por una infinidad de puntos de luz, distribuidos en una red luminosa extendida sobre nuestro planeta, la red de luz que conecta a todos los hombres, cada punto de luz es un ser humano, y que de esta forma, estas fuerzas espirituales penetran en todos los ámbitos de nuestra vida planetaria, para producir efectos en los asuntos del mundo, en todo lugar y en todo momento. Imagínate cómo fluye esta luz blanca, potente, transformadora y espiritual, iluminando la red etérica de la humanidad. Imagínatelo. Siéntela. Y ahora, con esta sensación de paz, de amor, de quietud interna, puedes irte preparando para ir saliendo de este estado de meditación. Dentro de un momento contaré del 1 al 5, y a la cuenta del 5 podrás abrir tus ojos y te encontrarás Bien despierto, muy a gusto, bien descansado y sintiéndote perfectamente. Uno. Dos. Poco a poco puedes ir moviendo tus manos si lo deseas. Tres. Cuando oigas el número cinco, podrás abrir tus ojos y te encontrarás bien despierta, muy a gusto, bien descansada y sintiéndote perfectamente. Cuatro y cinco. Cuando quieras, puedes ir abriendo tus ojos suavemente, lentamente.